Ay, gracias. Al terminar aquí, iré al banco. Luego iré a comprar las cosas del mercado. No, no, no. Debo concentrarme. Qué difícil es ser una persona sorda. Sí. Debo comprar las cosas que mi hijo necesita. Ya voy a concentrarme para sentir como una persona sorda, voy a ponerme en los zapatos de las personas sordas. No te pongas en mis zapatos, reconoce mis derechos. Sobre esto hablaremos un poco más adelante.